Muy, muy buenas noches, mis queridos amigos. Qué gusto poder saludarles esta noche nuevamente y estamos muy contentos de que tú nos puedas seguir en el programa de Facebook Live esta noche aquí con el programa de la comunidad cristiana diferenciada, la Biblia abierta. Como ustedes saben, nosotros tenemos tres programas a la semana. Vamos a comenzar otro programa que se llama eh, Conversando Contigo. Vamos a comenzar en uno de estos días. Con una entrevista, a una persona líder, emprendedor. Y seguramente ustedes nos van a poder visitar también. De todos modos, quería mencionarles que todos los días, domingo, hasta el viernes, tenemos nosotros un programa que se llama Reflexiones de la Biblia. Los sábados por la mañana a las 10 y 30. Este sábado no pudimos hacer porque tuvimos un percance. Pero todos los sábados a las 10 y 30 tu encuentro con Dios. Y los sábados por la noche, como este programa, se llama La Biblia Abierta. ¿Qué es la idea de este programa eh, auspiciada por la comunidad cristiana diferenciada? ¿Por qué es una comunidad cristiana diferenciada? Quiero comenzar hoy explicando un poco eso. Muchas veces nosotros cuando escuchamos de la Biblia y escuchamos la historia que la Biblia nos relata, siempre tiene una tendencia un poco así como eclesiástica, congregacional, un poco sectaria. Yo soy adventista del séptimo día, soy teólogo preparado en la iglesia adventista del séptimo día, pero yo creo que como iglesia no podemos nosotros explicar la Biblia desde nuestra congregación. Y por esa razón, como teólogo, me pongo en la posición neutral y juntamente con ustedes abrimos la Biblia para que ustedes puedan escuchar un mensaje que tiene corroboración con la historia. Yo te podría decir, mira, la Biblia dice esto, la Biblia dice lo otro. Sin embargo, no estaría siendo honesto contigo si es que yo abriera la Biblia y no puedo corroborar lo que te digo con la historia. La única manera en que tú vas a creer la palabra de Dios tal como ella se presenta es que yo te explique la Biblia a raíz de la historia. Si la historia que sucede después, que la profecía te muestra antes de que suceda. Es como que yo te digo mañana, mañana va a llover a las 10 de la mañana y mañana a las 10 de la mañana no llueve. ¿Cuál fue mi profecía? nula, no sirve, pero si la escritura te dice dentro de poco va a suceder tal cosa y sucede, entonces yo te abro a ti la Biblia y juntos podemos corroborar lo que se dijo antes y lo que sucedió después. La pregunta que te hago, si tú ves que lo que dijo la Biblia antes se sucede después, tal como la historia lo presenta y lo corrobora ¿Creerías? Claro que sí. Si no crees, también tienes la libertad de negar incluso la historia, ¿no? Es como aquella persona que dijo que ayer llovió, ¿sí? ¿A qué hora? A las 10 de la mañana. Yo lo dije. Ah, no, es que fue una llovizna nomás. A veces sucede eso, ¿no es cierto? En la Biblia hay cosas interesantes que la Biblia registra referente a cosas como, por ejemplo pedidos a Dios, a ver señor, si tú dices que existe, pues alta tal cosa, y en la escritura suceden cosas, me impresiona mucho a mí la duda que tuvo Gedeón, Gedeón tenía un problema, estaba como juez en Israel, y la escritura relata que Gedeón quería, había sido este, enviado por Dios para atacar a un grupo de enemigos que tenía fuera. No vamos a entrar a la historia, pero voy a tratar de, tomar, tratar de tomar el hecho para que entiendas un poco cómo Dios actúa porque él conoce la historia. Y a veces nosotros los dudosos, los que no queremos creer, tenemos que como que exigir a Dios que haga cosas. Y a veces esas cosas que le pedimos a Dios, no siempre, él las responde como nosotros queremos. Pero como Dios le estaba pidiendo a Gedeón, vete a conquistar ese pueblo... Señor, pero no tengo este, gente, no tengo armas, no tengo nada. ¿Cómo salgo? Yo voy a ir contigo. Y dice, ¿cómo? Si sí, yo voy a ir contigo. Vas a hacer lo siguiente. Vas a recoger al pueblo y vas a hacer tal o tal cosa. Y dices, un momentito, un momentito. Antes de que tú me des las pautas de lo que yo voy a hacer con este pueblo que ni siquiera sabe pelear, ni tiene ejército, ni cosas por el estilo. Quiero que tú me pruebes que tú vas a ir conmigo. Entonces le dijo este, Gedeón a Dios. Mira, yo tengo este bellón acá, es la piel de un cordero. Lo voy a poner acá afuera. ¿Ya? Lo voy a poner acá afuera. Mañana por la mañana cuando yo me despierte, yo quiero ver el vellón mojado y el resto de la tierra que esté seco. Te voy a poner esa prueba. Si tú lo haces, yo te estoy pidiendo. Si eso sucede, te voy a creer que vas a ir conmigo. Al día siguiente, cuando se despertó Gedeón, ¿qué descubrió? Que el vellón estaba lleno de agua y el resto estaba seco. O sea, no había llovido, pero el vellón estaba mojado. Y ahí pensó Gedeón y dijo, claro, la lana atrae un poco la humedad y posiblemente por eso este vellón está mojado. <risa> no, no, no, no, no. Así no me funciona, señor. Vamos a hacer ahora lo contrario. Te voy a pedir otra prueba más para saber si tú vas a ir conmigo, una vez más, exigiéndole a Dios cosas para que Dios le pruebe. Y algunas personas son así, son dudosas y necesitan pues alguna prueba o corroboración de que Dios está obrando en la historia. Entonces, por esa razón estoy mencionando que si tú quieres pruebas de parte de Dios respecto a la historia del pasado, y aquí vamos a tomar una premisa después de lo, del ejemplo de Gedeón, Estoy compartiendo aquí porque algunos quieren, quieren participar de nuestra conferencia y les estoy compartiendo. Hagan lo mismo ustedes si desean, ¿no es cierto? Compartan con sus amigos y que puedan ver también la conferencia. Entonces Gedeón le dice a Dios, ok, ya, el bellón amaneció mojado, el resto estaba seco. Una pruebita más. Si tú vas a ir conmigo, yo quiero pedirte un favor. Que hoy el bellón amanezca seco y todo lo demás mojado. Al día siguiente de la segunda prueba. Gedeón se levanta y encuentra que el vellón está seco y el resto del lugar mojado. Entonces Gedeón creyó y dijo, ya, lo que tú digas, voy a ir, voy a ir a donde tú me mandes. La corroboración de lo que Dios hace en la historia muchas veces es ante la pregunta de muchos de nosotros. ¿Qué está haciendo Dios por la historia? Qué seguridad tenemos nosotros que lo que pasa en el campo social, en el campo económico nos de alguna manera nos involucra a nosotros. ¿Está Dios al control de las circunstancias? Bueno, yo les comento, yo estoy participando en opiniones políticas a nivel de mi país y algunas personas me han dicho, "Pero por qué acaso tú no confías en Dios?" No, sí yo confío en Dios. Yo creo con él, yo creo en él. Pero si yo como persona no intervengo Dios no va a venir desde el cielo a decirme, Boris, interviene, haz tal cosa. No, Dios quiere que yo tome también una posición, una decisión. Yo tengo como parte de mi lema personal la libertad. Ese es el principio básico que yo tengo. Trato de ser lo más ético y moral que puedo. No soy una persona perfecta, pero sí por lo menos quiero defender la libertad. Y bajo ese concepto de libertad es que a veces yo opino sobre las cosas. Lastimosamente no todos entendemos o nos entendemos. Pero yo creo que Dios está dirigiendo la historia de este mundo. Ahora, que yo como persona tengo que tener una opinión, porque soy un opinólogo, soy un conferencista, estoy dedicado a, a presentar opiniones, a presentar razonamiento, a presentar analogías, y lo hago o trato de hacerlo de la manera más neutral. Con eso no quiere decir que como ser humano no tenga mi corazón siempre inclinado hacia un punto de vista que posiblemente no tenga eh, plena aprobación de todos. Me han dicho de todo, me han calificado de todo, pero eso es parte de la opinión. Los seres humanos tenemos que aprender que cuando nosotros opinamos es importante saber que siempre va a haber alguien que nos va a, a decir lo contrario. Así que aprendamos a convivir en nuestras diferencias, porque Dios es quien guía y gobierna la vida, además de la parte social, comunitaria, grande, macro de nuestro mundo. Dios también quiere guiar nuestras vidas y por eso yo abro la Biblia todos los días, porque de lunes a, a, a viernes, perdón, de, de domingo a viernes, yo presento una reflexión para que tú como persona reflexiones sobre tu vida, pero los sábados en la noche yo quiero presentarte lo que la Biblia dice acerca de la historia de este mundo, cómo va a terminar, cómo Dios interviene y tú me dirás, pero Dios pone y quita reyes, correcto, Dios pone y quita presidentes, reyes, dirigentes y todo lo que tú quieras, pero Dios no lo hace sin tu intervención. Tú serás responsable de que esta historia, que al final, la historia termina en un hecho importante, y ese hecho importante que yo te quiero mostrar a través del libro de Daniel, porque estamos estudiando los sábados de noche, el libro de Daniel, que es un libro sumamente importante para entender, primero, que Dios controla el tiempo. El tiempo lo controla Él. Los reyes lo elegimos nosotros, pero Dios nos permite, nos ayuda para que en medio de esas decisiones que nosotros tomemos, Dios vaya cumpliendo su propósito, lo que sí es el propósito de Dios, y allí nosotros no tenemos ninguna intervención. Escucha bien lo que te estoy diciendo, es que al final de esta historia, él va a intervenir para que tú y yo tengamos el final que nosotros queremos. Y allí sí tenemos solo dos opciones, solo dos. O la perdición eterna o la salvación eterna. O la salvación en Cristo o la perdición sin Cristo. Y eso es un asunto sumamente importante que nosotros tenemos que visualizar desde ahora. Y por esa razón yo hago este programa de los sábados en la noche, La Biblia Abierta. Y lo llamamos Comunidad Cristiana Diferenciada porque yo no creo en las congregaciones como método para enseñar la Biblia. Y lo voy a repetir. Yo no creo que una congregación debe enseñar la Biblia como congregación. La Biblia debe enseñarse bajo la ilustración y la inspiración de la Biblia misma. Como decía Lutero. La Biblia es la única que se interpreta a sí misma. ¿Cómo se corrobora? Porque una religión lo dice, porque un grupo eclesiástico lo dice, porque alguna congregación se le ocurre decir esto significa tal cosa. No. Es la historia la que tiene que ir corroborando paso a paso lo que la Escritura dice. Porque si yo, como Boris Darman, o tú, como Juan Mejía, o tú, como Orfa Ruiz, Dices, yo creo que esto es lo que dice. Puedes tener mucha razón por lo que tú creas interpretar. Pero lo que va a impeler, lo que va a golpear tu interpretación, es la historia. Es la historia la que finalmente determinará si lo que dijiste tiene razón o no. Hay pensamientos futuristas que dicen que al final de la historia todo lo que la Biblia dijo se va a cumplir otros que son preteristas, el pensamiento pretérico dice que no, todo ya sucedió en el pasado y que simplemente ahora se va repitiendo las cosas que, algunas de las cosas que ya sucedieron en el pasado. ¿Cuál es nuestra posición? Mi posición, y creo que es la más cercana a la palabra de Dios, y no solamente mía, sino de miles y millones de teólogos en el mundo, y yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo, que si la Biblia dijo que esto sucedería y no sucede, ¿dónde vamos a encontrar lo que supuestamente debió suceder? Vamos a buscarlo en la historia. Porque si dice que va a llover y no llovió, en alguna cosa está mencionando la Biblia que va a llover, de repente era una lluvia, no sé, de, de viento, una lluvia de, de aire, una lluvia de, de rayos de luz, no sé, pero hay que buscarlo en la historia. Tiene que estar. Por ejemplo, la Biblia decía que el sol y la luna se iban a oscurecer. ¿Dónde encontramos en la historia esos hechos, esos sucesos? Tiene que suceder, porque si la Biblia lo dice y dice que tiene la razón, debe suceder. Es importante lo que estoy diciendo esta noche porque hoy vamos a repasar lo que hemos estudiado ya durante cuatro sábados pasados. Vamos a repasar porque muchos han visto solamente algunas partecitas de los mensajes de los sábados y hoy vamos a repasar y vamos a hacer un conglomerado respecto al capítulo 2 del libro de Daniel. Yo quiero que ustedes se concentren bien, tomen notas si ustedes desean para poder compartir este mensaje con sus amigos a sabiendas. Decirles, mira amigo, aquí hay una cosa interesante que escuché del doctor Boris y quiero que tú lo revises. ¿Y cuál es nuestro propósito? Escúchenme bien lo que voy a decir. Ya les dije, que Dios controla la historia de este mundo. Él sabe, pero también mi propósito, y no lo había dicho la segunda el segundo propósito es que tú tengas esperanza. Muchos de nosotros, no sé si te ha pasado a ti, pero a mí me ha pasado. Cuando yo llegué a los Estados Unidos con mis hijos pequeñitos, yo no veía más allá de mi problema. No conocía la cultura, no conocía las personas. Es más que un amigo me ayudó por nueve días en su casa y luego me quedé en un departamentito. Comenzamos ya un día les contaré la historia, pero no veía la luz. Todo era oscuridad, todo era limitante. Un día a las 10 de la mañana me bajé de mi casa porque hacía mucho frío. Era el segundo día que estaba alojado en, esa, en ese departamentito donde viví tres meses y lo único que vi alrededor eran limitantes. Yo no sabía el idioma, no conocía a las personas de mis vecinos, el alquiler de esa casa era de una persona conocida de otro que me había alquilado no tenía muebles, no tenía nada. Y cuando miré alrededor, nieve que había caído toda la noche. Y yo me pregunté, y dije, Señor, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Por qué tomé la decisión de venir aquí? ¿Qué hago con esta nieve? No puedo salir a trabajar. Mis hijos no pueden ir a la escuela. ¿Qué solución tú me das? Y a veces la pregunta que tú le haces a Dios, como Gedeón, Señor, a ver, muéstrame que vas a estar conmigo. Entonces yo le dije a Dios, ábreme la mente, muéstrame el camino. Y si yo le pido a Dios y Dios te ha dicho a ti que te va a dar esperanza, que te va a dar seguridad de que Él va a estar contigo, Dios te va a responder. ¿Cómo? Yo no lo sé. De alguna manera te va a responder porque Él controla la vida para bien. La palabra control no es un control de sometimiento y esclavitud, sino es el control de que Dios quiere guiar tu vida por más fea que sean las decisiones que tú hagas, por más equivocada que tú tomes el camino. Dios, si tú le dices, Señor, tome este equivocado, este equivocado camino, ayúdame, bendíceme. Yo les puedo decir con testimonios reales de que Dios ha sido así conmigo. Pero para terminar la historia de Estados Unidos, esa mañana, cuando yo estaba como que pasmado, le voy a decir con franqueza, estaba en stand-by, así como una estatua, sin saber qué iba a hacer, pensando, ¿qué hago aquí? Y como yo desde niño aprendí que mi madre me enseñó que Dios guía nuestras vidas, que Dios siempre transforma lo que nosotros elegimos mal para bendición porque él sabe transformar las cosas para nuestro bien aún en las pruebas, aún en las dificultades y se los digo como testimonio ya a casi mis 60 años ahora lo acepto casi como con, org con orgullo, cuando cumplí 50 años me deprimí casi un día no hablé pensaba que estaba muy viejo, pero ayer me dijo un amigo no te ves joven así que a mis 60 años como que comprendí un poco a través de las pruebas de que Dios tiene siempre una respuesta para nuestras vidas. ¿Y por qué estoy hablando esta primera parte? Porque cuando tú veas lo que te voy a presentar el día de hoy, quiero que tú sepas que en medio de esa presentación macro que Dios hace en el capítulo 2 del libro de, de, de Daniel, puedas verte tú involucrado dentro de ese proyecto. Dios tiene un proyecto, si no lo sabías. Aquí no manda fulano, mengano de tal país, de presidente, que presidente, que, que, que, que el gran eh, dominador de las, de las vacunas, que nos está controlando nuestra mente, que nuestra... No, no, aquí no manda nadie de esos. Son gente que simplemente están como las sanguijuelas pasando el momento que Dios está mirando para que nosotros aprendamos a conocer su verdad y aprendamos a depender de él porque el proyecto de Dios está a punto de dar su golpe final. Y no lo digo yo, lo dice la escritura, lo vas a ver. Terminando la historia de Estados Unidos, estaba yo pensando en eso, cuando una persona abrió su puerta, era un vecino, yo no hablaba inglés, le hablé en español porque me parecía que tenía rasgos hispanos, latinos, y él me, con una sonrisa me dijo que no podía comunicarse porque no tenía, no hablaba inglés. Yo no hablaba inglés tampoco, así utilicé los alemanes con mis manos y le pedí que me prestara su pala después que él terminó de limpiar la nieve frente a su casa para yo también hacer lo mismo y él me prestó la pala y con esa pala yo comencé a hacer limpiar las casas de al lado y con eso comencé a descubrir que los limitantes que Dios te pone frente a ti son los limitantes del éxito. ¿Cómo, cómo, cómo es eso? limitantes del éxito o sea que lo que tú ves en este momento un limitante en tu vida sea político económico te sacaron del trabajo está el COVID la comunidad está paralizada este país parece que se va a la quiebra tranquilo Dios que conoce tu corazón Dios que conoce tu vida él tiene el control de todo lo que tú estás haciendo, o incluso de lo que no estás haciendo. Tienes que tener esperanza, porque la esperanza que Dios te da, aparentemente, no lo ves ahora. Pero él que conoce la historia de la vida del hombre, el hombre que él creó y que un día por la desobediencia se apartó de él, estábamos destituidos para la gloria de Dios. Y Cristo nos reconquistó y hoy nosotros podemos, por las profecías, por el apoyo de su Espíritu Santo, podemos confiar de que Dios está en el control. Si tú estás escuchando esta conferencia y te parece importante, compártelo con otra persona. Vamos a comenzar en este momento a pasarte las vistas del de Daniel capítulo 2 para estudiar un poco el concepto de la historia de este mundo y cómo Dios ha ido guiando a la vida humana hasta el día de hoy. Por eso es muy importante que esta noche tú tomes control de este mensaje. y Quiero por favor que lo escuches bien. Y si te parece un mensaje oportuno, yo te voy a pedir que tú compartas este mensaje con otras personas. Hay muchísima gente desesperada. Aquí en Perú estamos en una situación política difícil. Colombia estuvo en un problema difícil. Ecuador, Bolivia, Argentina, Chile, todos los países. Con una incertidumbre impresionante. Y ustedes me dirán, Boris, ¿y cómo te sientes tú? Yo no tengo desesperación. Yo sí quiero a veces informar a las personas. No tengo una posición extrema de un lado ni del otro. Porque, ¿sabes qué? Yo conozco la historia de Dios. Yo conozco la historia de Dios para nuestra vida, para nuestro mundo. Y si alguna vez has tenido la impresión de que yo tengo una posición extrema de un lado y del otro, hay una sola cosa que Dios nos dio a nosotros. Y lo dio como sinónimo de que fuimos hechos a semejanza y gloria de Él. ¿Sabes cómo se llama eso? La libertad. Libertad para elegir hacia el mal o hacia el bien. Mira qué tan grande es Dios. Mira qué tan maravilloso es Él. Qué tan importante es para Dios habernos dado libre albedrío para que tú y yo podamos conocer qué cosa queremos, o perdón, decidir qué cosa queremos, y en ese camino descubrir que si lo que elegimos fue lo mejor o no. Así que esta noche yo te animo a que tú puedas hacer tuya este mensaje y este análisis que vamos a hacer a partir de este momento. Voy a compartir contigo, voy a compartir contigo este mensaje porque creo que es valioso para ti y creo que es necesario que lo entiendas. Por esa razón voy a Voy a compartir este, este, este, esta presentación para que tú lo puedas escuchar. ¿Ok? Ahí vamos. A ver, aquí se me está acoplando un poquitito la, la, el audio. Y vamos a quitarlo de, del audio de ahí para que tú lo puedas ver tranquilamente. Muy bien, ya estamos. Así que ya estamos aquí. La presentación de hoy tiene que ver con la estatua del sueño del gran rey. Nabucodonosor. Seguramente lo has escuchado antes. Yo supongo que sí. La pregunta que te hago es, ¿lo has escuchado, lo has analizado, has comprendido? Esa es la pregunta que te voy a hacer hoy. Entonces, en ese sentido, yo te quiero presentar este mensaje para que tú conmigo puedas analizar lo que nosotros queremos mostrarte el día de hoy. Así que voy a tratar de hacerlo. A ver si tengo acá una, tengo un pequeño cruce aquí con el sistema que estoy presentando. ya Vamos a ver, aquí voy a tratar de corregir esto para que tú me puedas ver y también todos me puedan ver en el sistema. A ver si puedo compartir de nuevo el mensaje. Estoy un poquito aquí cruzado con, con mi eh, sistema. Quiero ver cómo yo puedo eh, mostrarte esto que te estoy mostrando. ¿Ya? A ver. El libro de Apocalipsis, es, perdón, de Daniel, se me cruza siempre con el Apocalipsis, es un libro sumamente, sumamente importante. Yo quiero que tú ahora, ya entiendo por qué me está pasando esto. Estoy encontrando que me está abriendo en otra página en la cual yo no estoy. Entonces, por esa razón, me está abriendo este plan aquí. Vamos a ver si lo podemos abrir de otra manera. ¿Ok? Vamos a abrirlo en Google porque eso es lo que me está, me está limitando. Vamos a abrir en Google. Me abre una siguiente página. Muy bien, ahora sí, lo vamos a, lo vamos a compartir. ¿Ya? Vamos a compartir esta página. Ahí está. Muy bien. Entonces, como decíamos, es importante para nosotros comprender a plenitud el libro de Daniel. El libro de Daniel nos presenta en el capítulo 2 una historia. Daniel es un libro escrito por el profeta Daniel o el líder Daniel, quien había sido llevado a, a, a Babilonia cautivo por el rey el rey de este de Babilonia. Había conquistado el pueblo de judío y este, por supuesto, este, llegó allí para ser un esclavo. Lastimosamente, ese esclavo que ustedes están eh, viendo, a ver si podemos verlo allí. No no se ve todavía. A ver, quiero ver si puedo compartir esto. Algo está pasando aquí, que no lo están viendo. Vamos a quitar esto. Vamos a compartir entonces la presentación. No lo está abriendo. A ver, aquí. ¿Aquí lo tengo? No. Vamos a ver si lo abre así. No se ve. No se ve la presentación. A ver. No lo pueden ver ustedes. Entonces estoy teniendo un problema aquí para hacer la presentación. Vamos a dejar de compartir acá. Vamos a ver si podemos compartir otra página. Aquí creo. ¿No? Hmm. Algo está pasando aquí en el zoom me muestra el archivo pero no me muestra la presentación entonces tengo un problema aquí muy serio <risa> me van a disculpar un poquitito no pensé que estaba pasando esto así que vamos a dejar de hacer esto aquí y vamos a ver si puedo este cómo lo hago Aquí estamos teniendo un problemita con la presentación de Daniel. A ver aquí. No lo puedo correr. Aparece aquí en Facebook. Ahí lo podemos ver, a ver si lo podemos corregir. Ah, muy bien, aquí lo vamos a presentar. Creo que ustedes ya lo pueden ver. Bueno, una estatua en, eh, vista por el rey Nabucodonosor. Decíamos que Daniel, Daniel es un profeta que llevado hasta Babilonia, él se encuentra con un problema serio en Babilonia porque finalmente... Ellos son como, como esclavos, pero el rey, siempre que conquistaba una nación, traía a los más sabios, a los más inteligentes a su palacio y los capacitaba para poder ser su ayuda. La historia dice que eh, esta historia respecto de Daniel, Jesús mismo la refirió. <ríe> dice, él siempre habla de la historia que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. O sea, Jesús mismo dirigía sus enseñanzas hacia Daniel para que Daniel pudiera ser conocido por los judíos o los que le escuchaban en su audiencia. Era importante que ellos conocieran acerca de esta historia de Daniel porque Jesús mismo decía, lo que está pasando ahora es el cumplimiento de lo que ha dicho Daniel. En Mateo capítulo 24, 15 se refiere y dice, como el apóstol Pablo, en segunda de San menciona también ellos acerca de Daniel. Jesús como Pablo reconocen a Daniel como un profeta de Dios y sus escritos como proféticos, predictivos para el futuro. Es importante que ustedes sepan que eso es lo que dice la Escritura. Así que por esa razón estamos estudiando hoy aquí este mensaje. El siguiente, el siguiente dice claramente, Daniel estaba eh, conociendo un poco la historia porque Dios se la muestra, pero no se la muestra porque Daniel tenía la pregunta, sino porque el rey había soñado algo. Entonces, le dice algo a, al rey, en los, le dice lo siguiente, una frase muy importante antes de comenzar el estudio. El Dios de Israel es el Señor de la historia y revela a sus profetas el devenir de, esta, de, de ahora hasta el, hasta el tiempo del fin. Cuando él mismo ponga término al imperio del hombre sobre la tierra, es una referencia que más o menos resume lo que Daniel está tratando de mostrarnos para que podamos entender por qué él conoce la historia. El rey estaba en su segundo año de reinado, Nabucodonosor, y tuvo eh, sueños. Pero había un problema. Él no recordaba el sueño. Y ahí estaba un problema él. No sabía qué estaba pasando. Y dice, yo tuve un sueño, pero no me acuerdo qué es. Entonces se turbó su espíritu y se le fue el sueño. Entonces hablaron a los caldeos a Rey en lengua aramea y le dijeron, Rey, para siempre vivir, cuéntanos el sueño a tus siervos y te daremos la interpretación. Y el rey se enoja y dice, claro, ¿quieren que les diga yo el sueño para que después me mientan y me digan cualquier tontería? No, no, no, no, no. Ustedes me dicen el sueño porque no me acuerdo. Entonces, el rey se enoja y dice, si no me contáis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis una respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí entre tanto que pasa el tiempo. Contadme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Si ustedes saben mi sueño, yo puedo creer que ustedes me van a dar una interpretación. Entonces el rey, al ver que no le dan la respuesta, da un decreto de muerte. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y fueron a Daniel y a sus compañeros para matarlos, fueron a apresarlos. Dijeron, oye, Daniel, mira, el rey ha dicho esto. Ustedes se imaginan un reino tan grande. Daniel no se había enterado, no tenía idea. Pero los que fueron a apresarlo, que lo conocían, dicen: Daniel, mire, hemos venido a apresarte, tenemos que matarte. Y Daniel le pide al rey que por favor les dé unos días. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿Qué hizo Daniel? Fue ante el rey y le dijo, mira, rey, yo no sabía lo que tú estabas haciendo. El decreto está bien, pero quiero que me des tres días para yo ir a orar a mi Dios. Tú sabes que yo soy judío y quiero pedirle a él que nos ayude. Y Dios le dio la respuesta. Y Daniel dice a ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que el rey ha soñado. Así que Daniel feliz, cuando el rey no sabía nada del asunto, él se presenta ante él y dice, rey, todos los dioses no pueden saber lo que va a pasar en el mundo porque hay un dios en los cielos que sí revela los misterios. Este es el dios del cual yo te voy a hablar. Y él me ha hecho saber al rey, a ti también, a mí, a ti también, rey, lo que ha de acontecer en los últimos días. Y te voy a decir ahora tu sueño. Y las visiones que has tenido en tu cama. Y él le comienza a mostrar una estatua imponente. ¿Por qué eligió una estatua con forma de hombre, de ser humano? Tenía que ver con nosotros. Tenía que ver con la, con la historia del hombre en la tierra. Por tanto, lo hizo así. Y de esa manera encontró la interpretación. Tú, rey, le dijo, veías en tu sueño una gran imagen. Esta imagen era muy grande y su gloria muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. ¿Por qué era terrible? Porque no era una imagen normal. No tenía una imagen de un ser eh, viviente o un ser vivo, sino que era una imagen que tenía cosas increíbles en su cuerpo. Y le dice, la cabeza de esta imagen... Era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. Claro que era terrible porque tenía diferentes formas. Estaba mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y la desmenuzó. No leí la última parte, ¿no? De bronce y luego dice de hierro. Finalmente era de barro con hierro en la parte de los pies y las piernas y dice, Estabas mirando hasta que una piedra se desprendió sin que algún ser humano lo enviara. Una piedra. ¿Se acuerdan ustedes que les dije al comienzo? Que Dios, quien dirige la historia de este mundo, es el que determina la manera como este mundo terminará. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. ¿Qué es el tamo? Es el polvo que es llevado por el viento y limpia el lugar. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Pero la piedra que hirió la imagen, jaja, se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Un reino. Este es el sueño y también la interpretación que él, uh, de él, diremos en presencia del rey. Aquí comienza la interpretación. Tú eres rey de reyes. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿Y cómo podemos nosotros corroborar de que esa imagen simbolizaba al rey? Miren lo que dice la historia. Volvamos para atrás. El gobierno neobabilónico de la cabeza de oro, existió desde los días de Daniel, cuando estaba el rey Nabucodonosor, hasta el año 538 antes de Cristo. Si tú quieres corroborar en la historia de que eso existió, fácil, vete, busca en el internet, ahora en el internet tú tienes la libertad de poder buscar y escoger la información que tú quieras, desde cuándo hasta cuándo existió el gobierno o el reino nuevo babilónico. ¿Quién fue su primer rey? Daniel está hablando cuando están sucediendo los hechos. Así que era muy fácil, si tú quieres, era muy fácil decir, tú eres o oh rey aquella cabeza. Y tú dirás, ah, pues fácil, Daniel quería quedar bien con el rey y por eso le dijo que él era la cabeza de oro, por supuesto. ¿Pero qué pasó después? Allí viene la, la clave de lo que tú vas a creer o dudar o rechazar. 605 hasta el 538 existió, según la historia, el reino neobabilónico. La Babilonia de Nabucodonosor estaba llena de oro. Todo era de oro. Su símbolo, o sea, lo que simbolizaba a este reino era que era un reino lleno de oro. Sus palacios, sus calles. Es impresionante. La historia no se equivoca. Babilonia, más o menos, tenía 10 millas, 16 kilómetros a la redonda. Roma tenía solo 6 millas, 9.6 kilómetros a la redonda. Y Atenas, 6.4, como 4 millas. El reino babilónico era inmensamente poderoso, grande. El altar y el trono... Estaban hechos de 18 toneladas de oro macizo. No era difícil para el rey identificar su reino con la profecía, con el sueño. El oro, símbolo de su reino. Dice que la estatua en su pecho y sus brazos eran de plata. El oro es un metal mucho más fuerte que la plata. Así que ustedes se pueden imaginar lo que va a decir la historia después. Pues se lo voy refiriendo, que el reino que iba a venir después iba a ser un reino menos poderoso que el rey Nabucodonosor. Pero ¿cómo es posible que un reino menos poderoso pueda vencer a un rey más poderoso? Ajá. Dios conoce la historia, no te olvides. ¿Cómo puede un poder político tan poderoso ser vencido por uno menor? Dios, quien conoce la historia, Él puede hacer las cosas que Él sabe para tu bien, para nuestro bienestar y, por supuesto, cumpliendo su plan en la historia. Justamente el año 539 comienza el reinado de los Medos persas Tú lo puedes comprobar en la historia hasta el año 331 antes de Cristo. Tú sabes que antes de Cristo los años vienen de más a menos y después de Cristo comienzan de, de uno para adelante, como estamos ahora en el 2021 Si nosotros miramos en la historia, vamos a darnos cuenta que ese reino existió. Después de ti se levantará otro reino, le dijo inferior al tuyo. Pero cómo es posible si es menos poderoso que yo. Por eso es que cuando los, los amigos de Daniel pasaron por el horno de fuego que referimos en alguna de estas noches, los sábados, Justamente pasaron por el horno de fuego porque el rey Nabucodonosor no quiso entender de que Dios dirige la historia. ¿Y qué hizo él? Mandó a construir una estatua toda de oro y le decía, no, mi reino nunca se va a caer. Tú estás mirando algunos poderes políticos hoy en día en el mundo y tú dices que nunca se van a caer. Mm -mm. Dios tiene sus tiempos. Dios tiene su manera de hacer las cosas. Y quiero, por favor, no que me creas a mí, sino que creas al Dios que controla la historia de este mundo. Eso es lo que yo quiero que tú creas. No tengas temor. Disculpa por esta conferencia un poco larga, pero vale la pena que tú entiendas por qué estamos presentando esto. Porque muchos de ustedes, como yo, a veces tenemos ciertas dudas respecto a lo que Dios está dirigiendo en nuestras vidas ahora. Pero no tengas temor. Dios sabe que es lo mejor para nosotros, un reino menos poderoso que Babilonia, tendría que venir después los Medos y los Persas. Aquella noche, Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Estaban ahí alabando y con los, y con los, con los, los vasos incluso del templo de Dios que habían conquistado, lo trajeron para profanar los utensilios del templo. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que grabó esta escritura. La escritura que grabó dice: Mene, mene, luparsi. Tu reino ha sido pesado y ha sido hallado falto. ¿Y qué sucedió después de ese momento? Contó Dios tu reino y te ha puesto fin. También dice otra forma de interpretar: Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Yo lo dije. ¿No es cierto? Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y dice así, dice Jehová. A su ungido a Ciro, el cual tomé y por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir puertas delante de él. Puertas que no se cerrarán. Isaías 45.1. 150 años de que Ciro hiciera todo eso la palabra de Dios ya lo decía. ¿Qué hizo Ciro? Desvió el río Éufrates aquella noche en Babilonia y así entró y conquistó a Babilonia en una sola noche. Desvió el río. Era la única puerta abierta para entrar a, a Babilonia porque era una fortaleza. Desvió el río y mientras ellos estaban tomando y bebiendo y usando los utensilios del Sassar, el hijo de Nabucodonosor, que había quedado en el reino, esa noche Ciro conquistó Babilonia. Qué interesante, ¿no? Por eso es importante que estudiemos la historia. ahí aparece en el cilindro de Ciro, ahí dice, se describe, ¿no? Cómo fue esa conquista. La historia lo puede corroborar. Tú puedes corroborar todo lo que la historia va diciendo. Y luego dice la historia que vendría un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. ¿Sobre toda la tierra? ¿Cómo dominó? El reino siguiente, toda la tierra. Vamos, vamos adelante. El reino se llama greco-macedónico, que era el vientre y músculos de la imagen, de la gran imagen en el sueño de Nabucodonosor. Este gobierno, este poder, gobernó desde el año 331 hasta el 168 a.C. Los griegos. ¿Por qué dominaría todo el mundo? Hoy nosotros lo sabemos, los que hemos estudiado en la universidad sabemos que lo que estudiamos nosotros dentro de los conceptos que conviertan en la mente humana son la filosofía griega, pues. No hay un ser humano en la tierra que no pase por una escuela académicamente hablando que no conozca la filosofía. Conquistó la mente del hombre en todo el mundo. Así fue como conquistó el mundo Grecia. Pero habría un cuarto reino. Este será fuerte como el hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas así, él lo desmenuzará y quebrantará todo. Profecía. Entró el reino romano, piernas de hierro. Conquistó todos esos reinos que existían en ese tiempo, desde el año 168 hasta el 476. Y aquí puedo yo darte así a, a, a boca de jarro para que tú sepas cuándo nació Cristo. 168 antes, antes de Cristo, 476 después de Cristo, quiere decir que Roma duró desde 168 años antes del primer año de la nueva manera de contar los años hasta el año 476. La pregunta es, ¿en qué gobierno murió Cristo? Eso sí lo sabes. ¿Quiénes eran los que gobernaban en el tiempo en que Cristo murió, en el tiempo en que nació? Cuando vino su mamá a Belén para poder este, empadronarse y ahí nació Jesús? ¿Se acuerdan ustedes quién es, el, quién es el reino? Romano. Y ahí ya tienes una idea de cómo la historia, mira cuántos años antes de que suceda, Daniel estaba diciendo la profecía. Y si la historia lo corrobó, corrobora, ¿qué vas a hacer tú? Si lo que sucedió antes sucedió exactamente como dice la historia, hasta los días de Jesús. Vamos a suponer que solo quieres creer hasta el día en que Jesús nació o hasta el día en que Jesús murió. Los romanos lo crucificaron juntamente con los judíos que rechazaron a Jesús como su Mesías. Entonces, ¿qué vas a pensar tú? qué sucedió exactamente como la profecía de Daniel lo dijo. Daniel ya no existía. no ya no estaba. Los Medos persas ya no estaban. Los griegos tampoco. Ahora estaban los romanos. Tal como la profecía había dicho en la imagen del capítulo 2 del libro de Daniel. Para mí es el capítulo más impresionante de la Biblia. Porque corrobora exactamente la historia. No necesitas interpretación de nada. Ahora la pregunta que te voy a hacer es. Si todo esto sucedió exactamente. Hasta el día en que Jesús llegó. Y cuando en el año 476 el gobierno romano se divide, históricamente lo puedes comprobar. Tú me vas a decir que lo que suceda después de lo que la profecía de Daniel capítulo 2 dice no va a suceder. Ah, si hay pruebas de que sucedió. Gedeón le dijo, Señor, yo quiero que el, que el vellón esté mojado y todo lo demás seco. Sucedió al día siguiente. Que el vellón esté seco y todo lo demás mojado. Sucedió perfecto. Voy o no voy. Claro tienes que ir, tienes que confiar, Dios te está dando las pruebas para que tú puedas confiar de que Él dirige la historia, Él dirige las puertas y Él las abre y las cierra, Él sabe cómo guiar este mundo, y tú tienes que confiar, porque si Dios guió toda la historia que estamos estudiando hoy el capítulo 2 de Daniel, y sucedió exactamente, y lo puedes comprobar con la muerte de Cristo, allí junto con los romanos y los judíos, ¿Qué cosa más dice la Escritura para el futuro? Aquí viene. La historia no se equivoca. Así fue como los romanos tomaron el control y llegaron al reino. Conquistaron. Allí nació Jesús. Entre los romanos. ¿Mayor prueba que eso? Maravillosa la historia, ¿verdad? Bueno, aparece el, la civilización cristiana. El reino será parte fuerte y en parte frágil. Encontramos a los reinos que hoy forman parte de qué? ¿De qué forman parte? De la Europa, los anglosajones, los francos, los ostrogodos, los alemanes, los lombardos, ¿no es cierto? Ahí tenemos a todos los érulos, prundios, ¿ah? visigodos, suevos, todos estos reinos, ¿existen hoy o no? Claro que existen. Entonces, ¿qué prueba más quieres? La historia de la tierra está descrita en el capítulo 2 del libro de Daniel. Si quieres saber un poco más de esto, yo lo único que te pido es que me escribas, me dejes un mensaje allí o me escribas a mi messenger y yo te voy a contestar. Y con gusto podemos estudiar cómo el pueblo de Dios comenzó a crecer. Hoy en día estamos estudiando nosotros todas las noches el libro de hechos de los apóstoles y coincidentemente lo que sucedió en la era en la era cristiana los primeros años de la era cristiana está descrito en el libro de los hechos de los apóstoles y podemos ver cómo la historia se está cumpliendo tal como dice daniel capítulo 2 y hoy estamos en la era cristiana como este poder que este poder romano mezclado con doctrinas y falsas prácticas religiosas, dominan el mundo, el pensamiento. Un día de esto vamos a estudiar el capítulo 13 del libro de, de Apocalipsis y vamos a ver la historia más cerca a nosotros. En la historia vamos a ver cómo estos poderes gobiernan el día de hoy. Los pueblos germánicos, latinizados, que ya los conocemos. Ahí está. Se dividió en diez reinos. No hay alternativa. La historia es clara, puede corroborar a plenitud la, la historia bíblica. Con el cambio de la, de la capital del imperio romano a Constantinopla se facilitó la expansión de la religión ortodoxa, se empezó la expansión y evangelización del poblado eslavo y las escrituras sagradas se tradujeron a los idiomas y lenguas locales. Miren ustedes cómo comienza la expansión de la era cristiana, dice en la etapa del hierro y el barro cocido, la cultura romana, la religión política, lengua, derecho, ciencia, que caracterizaban al gobierno romano, estaba simbolizado por los pueblos germánicos y eslavos cristianizados, donde aparece ya una, como quien dice, una parte más débil. Y vean ustedes cómo se desarrolla la historia. Vamos a ir cada día comprendiendo un poco mejor. Un repasito pequeño. La Neobabilonia, la cabeza de oro, 605 a 538, Medo Persia, pecho y brazos de plata, ¿no es cierto? Eh, Greco-Macedónico, el vientre y los muslos, la Roma y al final la civilización con los pies de barro y, y, y de barro cocido y hierro mezclados al final de la imagen. El último imperio de la historia será el más débil, y pobre de todos y Babilonia el más rico y poderoso de la historia humana según esta pregunta será eso posible podemos ver nosotros aquí que el neo babilónico el más pequeño y breve de los imperios de la estatua ahí ustedes lo pueden ver un repasito allí no es cierto luego viene la de Medo Persia conquistó el imperio neo babilónico con toda su riqueza y además de Egipto y Asia menor Lidia conocido en ese tiempo. Luego aparece el greco macedónico, conquistó el imperio Medo-Persa, además de Grecia, Macedonia y el norte de la India. ¿Qué más sucedió? Ah, el mayor y poderoso imperio de la antigüedad, Roma, una conquista de toda la zona. que Ustedes ven aquí en nuestra historia. No queremos profundizar tanto en la historia. De paso, a mí no me gusta mucho ir a los detalles de años y, y, y personajes, porque si no, la situación como que no se puede visualizar de manera mucho más concreta. Y la civilización en la antigüedad, ningún imperio de la antigüedad gobernó a toda la tierra. Ninguno. Miren ustedes los reinos que existieron. Roma, Grecia, Egipto, ¿Qué pasará después? La civilización cristiana europea tuvo una expansión y dominio mundial a contar del siglo XV aproximadamente y hoy vemos un mundo globalizado y el cristianismo en todos los países del mundo. El dominio de Europa cristiana sobre el mundo llega hasta el siglo XX. Miren ustedes cómo se introdujo en el mundo. Ustedes pueden ver los imperios, ¿no? Vamos a desarrollar cada punto, pero es importante que ustedes sepan que en este tiempo, esa expansión de la era cristiana es tan grande que finalmente podemos ver nosotros que la profecía se cumple tal como la Biblia lo decía. Todos, de alguna manera, han sido eh, influenciados con el pensamiento cristiano. Pocos países en el mundo todavía llevan ciertos, ciertas doctrinas. Y ahí pueden ver ustedes la zona este, los ortodoxos, los islámicos, ¿dónde están? África, Latinoamérica, ¿no? Y los otros países donde de alguna manera el pensamiento cristiano está con otros nombres, pero están presentes en esos países. Estados Unidos, secundado por, por países europeos, domina todo el planeta en el siglo XXI. Y vamos a ver un poquito más adelante eso. Ahora, ¿qué va a pasar en este tiempo? ¿Cuál es el propósito de Dios al mostrarnos los sucesos de la historia para este tiempo? ¿Qué propósito tiene Dios? Estamos terminando porque no vamos a ampliarnos más. Porque si no vamos a entrar ya un poco en otra parte de la historia que es parte nuestra que lo vamos a estudiar más adelante. Yo te hago una pregunta y esa es mi pregunta principal de esta noche. Si Dios logró que la historia después de la visión del rey Nabucodonosor interpretado por Daniel, escrita en el capítulo 2, y sucedida a través de los tiempos, lo puedes corroborar en el capítulo 5, en el capítulo 7 de Daniel, en el capítulo 9 de Daniel, puedes corroborar, el capítulo 9 ya nos introduce a nuestra edad, a nuestra etapa, a nuestra era. Y te darás cuenta que todo lo que Dios predijo en el capítulo 2 de Daniel sucedió exactamente. El Dios que conoce los tiempos, le dijo Daniel al rey, te ha hecho saber lo que sucederá con tu reino y lo que sucederá después de ti. Yo te hago una pregunta esta noche, con esta imagen que tú ves aquí. ¿Vivimos hoy esa experiencia? ¿Podemos nosotros ser testigos de que lo que la historia describió en una profecía en el capítulo 2 de Daniel se sucedió exactamente? ¿Tienes dudas todavía? Vete a la historia. Te pido por favor que hagas tu trabajo. Vete a la historia y mira un poco cómo sucedieron las cosas. Y lo que dice el capítulo 13 de, la, de Apocalipsis te va a corroborar y que por supuesto es la continuación de las profecías que dice Daniel capítulo 9, y en adelante, tú vas a corroborar que lo que la Biblia decía para este tiempo es tan importante que tú lo sepas para desarrollar en tu corazón y en tu vida esperanza. No temáis manada pequeña, le dijo Jesús a los discípulos, porque al Padre le ha placido daros el reino. Vamos a estudiar un poquito sobre la piedra el próximo sábado a las 7 de la noche en este estudio de la Biblia abierta. Es importante que tú entiendas qué va a pasar con el mundo y por qué esa piedra de la imagen golpea en los pies y no en la cabeza. Y por qué al golpear en los pies todos los reinos desaparecen. ¿Cuál es esa piedra? Es Cristo. Él viene pronto para instaurar un reino en esta tierra que será eterno. Son las palabras de Daniel al rey. El rey de reyes, el dios de los cielos, pondrá su reino. No tengas temor, no tengas temor del COVID, ni de, de los políticos, ni de los países, ni de nada. Dios está al control y él te ayudará. Si tú confías en su palabra, a confiar también en el futuro. Yo deseo que Dios te bendiga. Esto no tiene ningún propósito religioso ni eclesiástico. Tiene un propósito de abrirte la Biblia para que tú conozcas la verdad. Vamos a entregar nuestra confianza al Señor que controla la historia. Y tú y yo podamos comenzar a mirar más de cerca los planes de Dios para nuestras vidas. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias porque nos permites abrir tu palabra. Que los que hayan escuchado tu palabra, los que van a escuchar, Puedan tomar en cuenta que este mensaje es un mensaje oportuno para desarrollar confianza en medio de la tribulación, en medio de una pandemia, en medio de, una, de enfermedades generalizadas en el mundo. Miles y miles mueren y muchos mueren sin esperanza. Y nosotros queremos, Señor, que tu palabra se abra al corazón del hombre para que si la muerte les toca, que pueda haber en sus corazones la esperanza de un día vivir para siempre, por la eternidad con el Rey de Reyes y Señor de señores, que tiene el control del universo. Te entregamos nuestro corazón y nuestras vidas en tus manos, por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Yo deseo que Dios te bendiga esta noche y que Él haya sido propicio a tu corazón. Si tienes alguna pregunta, escríbenos por el Messenger o déjanos un mensaje debajo de, este, de, este, de esta presentación. Eh, el instrumento puede ser no adecuado. Puede que yo no sea la persona que te guste más. Puede que no sea la persona que te agrada, que te hable de estas cosas. Olvídate de mí. Acuérdate de la enseñanza de la palabra de Dios, que allí está. Esta es la comunidad cristiana diferenciada, que no tiene religión, que no tiene congregación, que no tiene pensamiento religioso ni sectario. Solamente tiene el propósito de abrir la Biblia. Por eso se llama este programa La Biblia Abierta. Espero que este mensaje haya sido oportuno para ti, para tu familia. Si te parece bueno, compártelo con tus amigos y que Dios los bendiga. También va a estar en mi canal de YouTube, Boris Darmon Canal. Allí puedes buscarlo en YouTube y ahí están las presentaciones que tú necesitas. Aún los de la semana también están allí. Puedes ver algunas de ellas si te interesa. Y especialmente esta de los sábados por la noche, que el Señor te bendiga. Es mi deseo y mi oración. Que Dios nos ayude a ambos, a ti y a mí, a confiar en sus promesas. Buenas noches. Que tengan una linda semana. Chao, chao.